Lunes, 2 de mayo, 2022, tenemos un país lleno, lleno de acontecer, problemáticas, violencia, quinto retiro, la isquia, cala de con reportaje en la red, eh, ¿quién quemó el metro, no sé, está lleno, lleno de vicisitudes, eh, después de una semana que no hicimos revuelta por algunos problemas técnicos, ¿cómo está Yerko Pablo? ¿Cómo está Angelito del Flow? ¿Cómo están cabros, cabras? ¿Cómo va? Bien, bien, aquí estamos con todo el flow. <risa> <risa> la raja, güey, feliz de, de, de hacer el programa esta semana. Está la pura cagada en este país, güey. Oye, güey, la, la cagó el país, el país para acontecido. Y eso, y eso que no nos, caí, no nos ha caído una, eh, un terremotito, un aguacero, claro. no nos ha caído no todavía el tsunami. Minutos, estamos cagados, güey. Este país se destruye, no aguantamos más, güey. Pero estamos en, la, estamos en las fechas, así como cada. Cada diez sí, años, que un catombe, pues weón. O a ¿Pasa... lo mejor no, a lo mejor terminamos más unidos. No es que cuando hay catástrofes como que los chilenos se unen. Ya, eso es don Francisco, hablaste como Don Francisco. Don <risa> no, bueno, no, Francisco, tele, porque camino, cuenta cosas. Pues sí, es verdad, po. es verdad, y son todos buenos, todos amigos, todos se ayudan. Sí, y la tele de, así... de todos muestra cosas felices. Sí, y descuentan impuestos como locos con las donaciones, eso es increíble. Claro. Sí, increíble. Y mandan a los pacos y andan los milicos en la acá y se meten a la. Claro, barra. hasta los pacos se transformaron en buenos. Porque andan ayudando a la gente. O sea, el, el lado bueno de los pacos es ese, pues, en realidad. Porque igual o es. Sea, sí, ¿Cachai? O sea, sí, pues. Los pacos Oye. son necesarios, pues, igual, igual la labor es importante. Ahora, que tengamos una institución como la web es otro tema, pues, ¿cachai? Pero. O sea, la labor es, es importante y además de eso es sumamente necesario tener un equipo un, un de control, super necesario. Porque si no es país de nadie, pues. Sí, pues, si yo digo, ¿por qué crees Crestan no bueno, ponen un par de francotiradores y dispararle tunazo a los guanes que, que andan pegándole balazos a los manifestantes? Pues, bueno. Yo cuando digo cuantos francotiradores ahí de los carabineros ¡pa! Matáis a dos de esos guanes, no Yo te puedo, yo, yo te puedo de, responder que seguramente están coludidos con los locos. Seguramente están <risa> con ellos. <entonces. risa> yo también Oye. pienso lo mismo, pero no sabemos, pues, bueno, no sabemos, O sea, digamos que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. <risa> no tengo dudas, pero no Oye. Eh, bueno, la conversa que tuvimos previa, eh, esta semana, las dos últimas semanas pasaron chorro mil cosas en Chile con este gobierno, ya con sus 50 días en el gobierno. Eh, Vieron lo del quinto retiro la, la semana pasada, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Fue un triunfo el gobierno? ¿Fue un, un, un eh, triunfo o un fracaso de los legisladores? ¿Qué pasó? El, ¿El gobierno la metió y después metió el proyecto y después lo sacó? ¿Cómo fue? Puta, yo creo que el gobierno debe, debe, deberse, debería haberse mantenido su, su visión de no dar el quinto retiro, eh, no, pero, no, que, que no fue O sea, entiendo que políticamente era complicado todo, pero la señal igual es rara, no O sea, al final igual, pedazo para el gobierno en el fondo porque no, se, no salió, cachai, y todo. Pero al final igual, bueno, ahí tienen los, los índices de, legi, de, de, de, digamos, de apoyo al gobierno y, y otras cosas más, pues, cachai. Yo creo que está... es complicado tener un gobierno que no sabéis para dónde va en ese sentido, ¿cachai? perdió eh, fuerza sí, perdió fuerza y, y, y, perdió fuerza y, y bueno y, y si sí, algo que lo hemos conversado con otras veces el tema de que no, no tiene no tiene alineada la gente por, no tiene alineada la gallaca eh, y eso es complicado, en una de esas no hubiera salido el, el retiro independientemente de que esto puedan bueno, haber hayan... pero, pero la pregunta es ¿ganó o perdió? en la pasada si no salió ninguno de los dos pues. yo creo que perdió yo, eso es mi impresión ¿y tú Angelito? Porque o sea, yo era... creo que está como equilibrada la balanza, yo creo que aquí el que perdió en términos de negociaciones es el George Jackson, porque él no fue capaz de convencer ni explicar en qué consistía realmente este proyecto que estaban planteando, porque en el fondo el rigor lo que quería el gobierno era que no se aprobara el quinto retiro y no se aprobó, ¿cachai? Así en términos bien estrictos podríamos decir que sí, punto para el gobierno, pero quien eh, muestra que en el fondo no tiene las competencias o no ha desarrollado las habilidades para poder negociar con el Parlamento es el George Jackson creo que ahí pasó súper desapercibido Sí, sí. No, además el mensaje es puta, no queremos quinto retiro pero hacemos un quinto retiro, pues, bueno, o sea puta, quien chucha entiendo el gobierno claro. Entiendo, o sea, por último ya hubiera perdido a lo mejor, pero con las botas puestas, yo, yo igual a lo mejor uno como, como bien decimonónico pues, para pensar estas cosas como que uno piensa que tiene que haber cierta coherencia en la línea de, de, de trabajo del gobierno, pues, bueno, y creo que eso no, no está nomás, pues, bueno, ¿cachai? Me pasa un poco... O sea, de... yo creo que... Sí, yo creo que fue como una medida, como, el, como los últimos manotazos antes de ahogarse, una cosa así, tratar de tirar este nuevo proyecto donde en el fondo estaba, estaban incluidas ciertas cosas que podía hacer la gente con la plata si es que eventualmente se aprobara el quinto retiro, porque en el fondo la gente quiere la plata o para pagar deudas o para... O para ¿Cómo se llama? Sexo, e, droga y rock and roll. Sexo, droga y rock and roll, claro. dilo, dilo, dilo. Entonces, en el fondo... En el fondo, fue como ponerle un nombre bonito a cosas que la gente sí iba a hacer con la plata. Entonces, yo no sé por qué las personas, como que se molestaron o, o se asustaron un poco con este, con este proyecto, siendo que la mayoría iba a usar la plata para pagar deuda. ¿Cachai? O sea, claro, no, no. es que el poco control al final, pues, o sea, no poder decidir realmente en qué, si no la, la queréis guardar, la queréis poner chanchito, si te guardiar, porque tenías que ocuparlo solamente en un margen acotado de cosas. Por eso, como sí, que. Sí, pero, me pero me yo no, no, o sea. No sé, entendiendo una persona que está, o una familia que está pasando por una situación de precariedad económica, dudo que vaya a usar la plata para sexo, droga y rock and roll, ¿cachai? No, claro. Aparte eran tres millones eh, de personas que podían sacar el plata nomás. Claro, entonces eh, yo igual encontraba que era una buena medida. A mí me, yo encontraba que era, que era correcto. Y de hecho, pues, no sé, pues si estaba el quinto retiro, yo lo iba a usar para pagar cosas. O sea, no, no se alejaba mucho de la propuesta que estaba haciendo el gobierno en ese caso. Ahora a mí me parece en, que En a en, a parece... En, bitcoins. ¿En qué? En bitcoins. Ay. Hoy en bitcoins. Hoy yo leí, igual un poquito, hoy leí un poquito los bitcoins. Igual me jode que haya una tormenta solar y se apaguen los computadores y se te pierda toda esa platita. Igual me jode. Se perdiste toda la plata. Qué a mí, a mí me pasa que no sé la viabilidad energética del bitcoin, pues bueno, porque la cantidad de plata que se gasta en energía para que los es bitcoins... Es, es Enorme y es exponencial. Es carísimo para minar. Se tiene que, bueno, tú no ¿Eh? nos puedes dar una clase por ahí que dijo que se iba a conectar, costando la bendición pero, pero entiendo que es carísimo el tema de, de minar el Bitcoin y, y ha ido subiendo de precio continuamente Sí. Ya, pero, no es, pero no, es la, no es la conversa estábamos en el quinto retiro a mí sí me parece que por lo menos el gobierno lo empató porque como dice la Angélica no salió el quinto retiro, que era lo que ellos querían seguramente el Ministerio de Hacienda estaba saltando una pata en esa pasada porque él no quería porque dijo que no, dijo que no, dijo que no y tal vez alguien ahí recomendó hacer, tiremos, tiremos un quinto nosotros y no sale nada, no sale ni una hueá. No, Entonces, yo no creo que haya sido planificado, ni Yo creo que ¿no? esta hueá es este un hueá. No yo creo, creo que, es, haya, es que haya quedado muy feliz con la hueá porque al final igual tuvo que firmar un proyecto con el cual no estaba de acuerdo. Entonces yo creo que quedó, de haber quedado una, una mella ahí también en el equipo del gobierno del interior, wea, porque Marcel no quería esta hueá. O sea, ahora, no sé, es que yo Jerko, yo no yo no creo que no, no haya estado eh, eh, prearmado. No sé, no sé qué tan. Porque, o sea, primero porque dos días antes no estaban los votos. Eh, como dicen, Giorgio claro. no los tuvo. No los tenía, no los tuvo y no, y no pasó nada. Pero además claro, de eso, claro. era, no era tan bueno el, el proyecto, ¿cachai? No era un proyecto estrella, no era una hueá que, que todos decíamos, igual la cago, vamos por esa hueá, eso es lo que queremos. Entonces, estaba medio, era, era junero, o sea, de verdad era medio julero. Entonces, Giorgio no tenía lo, el papá para el quinto, no lo, no, no lo tuvo nunca, no le dio. Entonces... Bueno, que ahora el terreno de especulación nomás este comentario, pero yo no sé si a lo mejor no, puede que algún asesor se haya dispado o lo hayan tirado Yo creo que la, la, más lamentablemente no le queda otra que perder, yo creo que cualquiera de las dos hueá la pérdida, si salía y si no salía la pérdida igual, ¿cachai? para el gobierno de todas formas, y que quedar una interna también porque Marcel no estaba de acuerdo con esto, entonces igual es complicada la, la situación, ¿cachai? También por otro lado súper difícil pensar cómo parar un retito en particular, pues bueno yo creo que sin una sin una, una una coalición de gobierno unida respecto de un proyecto, weón, bueno, es muy difícil frenar estos esto, es ímpetus como más populares respecto de, de los retiros, ¿cachai? Y más como la derecha está empujando todo, Es que claro, es que, bueno, la, la derecha está haciendo el festín, weón, bueno, respecto del. del y de, de hecho, derecha y concertación, porque para acá andamos con weón, por la concertación. Quiere que esta weón fracase también, ¿no? no Cuando hablo de concertación me, me refiero a los a lo amarillos por Chile, weones así. A pero, el Partido Socialista también, ¿cachai? Pero, pero yo creo que no, no van a hacer un festín con este gobierno en, en términos del horror. Y de hecho se ha notado, ¿eh? ¿eh? En el Libro, bueno, ha salido, pucha, harta gente, weón, bueno, del, del ámbito de la, de la ex concertación hablando sobre el gobierno, bueno, echándole un poquito de caca a la, a la, a la, a la constitución, diciéndole constitución del lago, a la constitución de Pinochet, bueno. Oye, yo supe por ahí que el Libro les, les tenía que pagar a los locos. Imagínate, imagínate el tipo de periodismo que están haciendo. Le tiene que pagar o sea, a los. Lo... Entrevistados. Ah, ya. Yeah. Le tiene que hacer su, porte, su aporte, su aporte, pero El líder está en fire, sí, porque bueno, aparece el líder en todas partes, pues, a mí no me aparece nada, lo leo, no me aparece en nada, pero tiene que ir con la cantidad de plata que están metiendo los de la derecha, pues, bueno, sí. si el rechazo, el rechazo es muy fuerte. Claro. Sí, de hecho se juntó la UDI y RN. no sé, ¿Sí viste es que se juntaron la semana pasada en un, en, una, en un conclave ahí en un hotel cuicón, en Vitacura, que estuvo hasta el out. ¿lo viste eso, Irko? No, no caché esa cuestión. Se juntaron ahí los lo amarillos por Chile, más toda la clase de derecha, más empresarios, más PPAUT en esa pasada, a decir que eran rechazo y que no les acomodaba la nueva constitución. Entonces que ellos iban a hacer la guerra con la hueá y ahí están las lucas. Ah, no, sí, sí, caché esa noticia, weón. sí, sí, caché. Es cuático, sí, porque todavía no sabemos ni de qué se trata la nueva constitución, pues, güey, no sea, esperar, a ver qué mierda sale de la, de la, del circo, como, como bien dijeron ellos mismos a propósito de sí mismos, pues, weón, en la constituyente. Sí. ¿Qué con este circo, por negro? <risa> sí, bien particular. Oye, Ángel, ¿te caíste? ¿No escuchaste algo? Ah, ya, y reiniciaste. Ah, todavía no está en pantalla, mira. La estamos viendo nosotros acá en interna, pero todavía no la vemos en pantalla. Ahora sí apareció en pantalla. Estoy en el limbo. Hoy oh, está ahí en el limbo. Ay, ¿Qué pasa el, el limbo? Tu... Yo creo que el túnel. Ahí estoy. Estábamos hablando un poquito del quinto retiro y cerrándolo con un conclave que se hizo con el rechazo. No sé si ¿lo, lo, lo viste ahí en, en, un bar, en, un, en un hotel, barrio altino donde se juntaron los del rechazo, ah, no, no. los amarillos por Chile, Pepe Out y ex figuras de la concentración a Out, no. decir y afinar eh, que estaban en contra de la web. Como sea, lo que salga, lo que venga, no le importa nada. Ellos van a ser claro, campaña. Claro, a mí me gusta que hablen un poco porque creo que crece el apruebo cuando hablan ellos, Desde de sus convicciones. Pero sí lo que creo es que van a levantar una... Idea de una posible segunda opción desde el Congreso si está rechace Digo, si gana el rechazo, nosotros vamos a hacer algo en el Congreso para hacer una nueva, pero en el Congreso, ¿cachai? Yo porque creo que es lo que no... quieren hacer, porque quieren que la constitución la hagan, la, la, quieren hacerla ellos. Pues, bueno. Sí, porque nos acomode, que le, claro. que le acomode a, lo, a, la, a la concertación junto a la derecha. Es eso, ¿cachai? Yo creo que eso van a hacer. No va a pasar de otra manera. Oye, mira, el no ahí nos deja una pregunta, eh, o, o sea, nos deja una reflexión más que una pregunta. Dice, la pregunta es otra. Estábamos hablando de la AFP y del modelo. Nadie gana, nadie gana. El modelo de la AFP sigue sin alterarse, no se modifica y no se ve una ayuda estatal real a los más vulnerables. Si sí, bien, particular esa pasada. Y también hay una, no sé si vieron el tema que salió, todos lados del aporte mensual que es empezado a hacer el gobierno ahora, que eran 6.000 pesos y sí. yo la cagá. Sí. ¿Lo vieron? Sí, sí yo lo vi, pero no, no, no, no alcanza a, a entender mucho para, para eso. Disculpe, no escuché. No hay no que escuché. inscribirse o, De, disculpa, Ayer, o se suma, lo que, dijiste. que yo no alcancé a, a entender muy bien eso. Entendí que había que inscribirse, pero después leí que era un aporte adicional a lo que se entrega correspondiente a las cargas familiares. Es una asignación familiar permanente, ¿cachai? Que es como de hace como cinco Pero o seis si años. se la asignación que no existe... <coughs> se es es que lo que, lo que no pasa es que todo, todos los años esa asignación va creciendo. Por Pero, carga, por carga familiar. Todos los años esa, sí. esa, esa va creciendo sí. por carga familiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es, por tramo de es por tramo no de ingresos. Es por tramo de ingresos. No es para todos. Es por tramo de ingresos y asignación familiar. Entonces, primero, nunca fueron de seis mil pesos. Segundo, la gente no. se quedó con, con esa mirada. En esa pasada. Tercero, es por persona. Entonces, usualmente en las casas chilenas hay, tú tienes tres cargas, tres a cuatro cargas por persona. Entonces, la asignación debería ser una por, es una, un subidón de seis mil pesos por cada una de las cargas. Una Entonces, botella de aceite por hijo. Perdón. <risa> una botella de aceite borrico. No, no, es que lo que <risa> pasa es que no son seis. Yerco, es, eso es lo que estamos diciendo. No, es, no son seis mil pesos, es una. Eh, es parte de la asignación se familiar que, su, que, que, ha sub, que ha subido ínfimamente durante los años del 2018 en bueno, adelante, por ejemplo. O sea, por lo general el reajuste de esa asignación familiar son como 500, 600 pesos al año. Ese es el ajuste histórico, sí. y en este ajuste fueron 6 mil y fracción en sí. el ajuste, algo nunca antes que Se presentó como algo independiente, por sí. eso no, queda, si no, no es me quedaba claro. Si era que tú tenías que inscribirte o se suma esta asignación familiar, si se, se suma, suma a la asignación, asignación, asignación, claramente es un incremento bastante significativo. O sea, es que mucha plata en comparación, digo, no es que sea mucha plata, claro. porque además de eso, si tienes dos o tres cargas, no te sube 6 lucas, te sube 18, no. 20, 24. Claro. O sea. Entonces, es bien particular también cómo se presentó, porque el meme sale de parte de la derecha. Entonces, ese meme se empieza a masificar claro. y uno, como no corroboran la información, me incluyo en algunos casos uno se queda con esa idea y no sigue indagando como, eh, claro. qué más pasó po, o, de, o de dónde es. Cachai. Eh, ah, ah, bueno, Pacho justo estaba hablando, que no, no te veía. Oye, pero tenemos varias cosas más. Ya tenemos 20 minutos conversando, cabros, cabras. Y el cobablo, quinto retiro, ahí en la conversa previa estuvimos hablando un poquito de qué les pareció el día la conmemoración del Día del Trabajador y lo que pasó ahí en Estación Central. ¿Lo miraron? ¿Lo vieron? Ah, yo lo encuentro insólito, de verdad. Te juro que yo me veía las imágenes... Y cuando mostraban a estas personas con las armas en las manos, como que eh, gritaban consignas, así como que estuvieran en la guerrilla. Así como que, de verdad, eso me, me impactó. Era vos, un grupo armado así ya organizado, no sé. Detuvieron, detuvieron a dos inmigrantes con, que eran, claro. con el tema de las armas. Yo creo que, bueno, es que hay magia de inmigrantes, pero pues bueno, yo creo que el tema, el tema pasa un poco por eso, voy Ya, voy a... Voy a... Voy a contradecirte en esa pasada que la bio, bio tiró esa noticia y por lo que yo entiendo en las redes es falsa. O sea, yo lo vi en, en, Eran, la, en la clave, lo vi. Ellos, pero ellos la sacaron y es falsa. Eh, ¿Todo de los, eh, todos los azules. Sí, pero nos detuvieron chilenos donde habían, pero lo, están sueltos. Bueno, lo primero que está suelto, todos los que detuvieron están sueltos. No. Está no, suelto. Sí, no, hay, no, ninguna o sea, ninguna no pero, o sea, pero que no, estaban con arresto domiciliario. Sí, pero los saltaron fueron para la casa. Po. O sea, te ponía a disparar y tú fuiste para la casa. ¿no? Una locura, la weá. Pero no están sueltos, pues están con arresto, pero en su casa. Pero eso de estar suelto en Chile, po, si no te dan ni a fiscalizarlo, <risa> lo, si, eso no existe. Bueno, dentro de eso, Jerko, eh, se, de, se dice que hay un, un, un, un colombiano con otro extranjero, no recuerdo más. Pero, pero eso creo claro. que son, son los que se dijeron ayer el la vivo, pero no son los que, los que prendieron. Ahí quedó la duda. Yo lo vi, los metí en la prensa independiente. Ahí se los puedo contar en la. Es que en la no, no, eran los que, los que formalizaron los que estaban, hoy día. No, no eran. Porque no hoy día formalizaron a dos, los... a un colombiano y a un venezolano. Sí, pero creo que, que, que no eran. eventualmente ¿no? Estaban, estaban con armas de fogueo y que percutaron disparos, pero que no los formalizaron, en el fondo, no les pidieron medidas previas de cárcel porque no tenían las armas. No, es una locura. O sea, como sea, es una locura. Como sea, porque la mafia está brígida, porque el espacio público se transforma en un espacio de algunos. Ese espacio público te arriendan y te venden el territorio. Oye, es eh, que eso lo encuentres solito. Lo venden, se lo venden qué me decís de las fotos con los pacos, de la gente que estaba ahí con las armas? Y eso me parece y... peor. O sea, ¿qué onda? <risa> es que yo ¿Qué creo onda? que algo así no puede pasar sin el apoyo carabineros, Cuba. Entonces, que es que no? muy difícil. O sea, sin el apoyo carabineros o de un instituto de alguna Solo... manera... A esto, a esto, a esto sujeto, yo vi la, vi la secuencia fotográfica, conozco a los fotógrafos, que la tiraron? Lo que no sé, y ahí tendría que entrar a picar como, como la investigación, es si la secuencia está ordenada o no ordenada, si la secuencia es real o no. Digo, ¿qué pasa si el, el, el loco que dispara se, me, se acercó antes, que, antes a los pacos y después dispara? Porque la secuencia está inversa. La secuencia pero está con está, la, eh, la pistola en la mano, negro. Yo no, no se ve, po. Si sí se ve, no, yo la vi. No, yo, yo la, la vi. vi. Yo, la, yo la busqué y no la vi. Entonces, si, bueno, si es así, me parece terrible. Ahora, si es inversa, puede ser un montaje Sí, no, no, no, tengo el ojo como para identificar si la foto está trucada o no. No, lo que pasa es que aparte. Yo, está vi, en... la, yo, vi, la, yo vi la pistola y que estaba como en posición de, de disparo, ¿cachai? Ahí sí, yo, no, eso también con... lo veo, pero no, pero no vi la foto con los pacos, el, con la pistola en la mano. Eso yo no lo vi. Bueno, pero pero independientemente Búcalo. del dato del, del en las manos y eso, yo creo que, que aquí tenéis una, una, una célula mafiosa insertada ahí en esta zona central y Santiago, porque es un, ahí topan ambas comunas, y, y, y yo, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo que les impide ir bueno, y agarrar estos guones y desarticularlos? Eso es mi pregunta, estamos operando hace rato, esta no es la primera vez que pasa, eh, y, y me pregunta es, bueno, ¿para qué estampo, güey? Eh, y miedo, y... yo creo que hay mucho miedo yo, a mí lo que me pasa con la, con la violencia del último año, que una violencia que se instauró hace muchos años en Chile que ahora se ha transformado en una violencia exponencial en la narco violencia, ¿cachai? Yo tengo caleta de miedo y respeto a esa, a esa violencia, pero en Puente Alto está instaurado hace 15 años aquí en La Esperanza, donde la gente de Osandón fue al monolito de, de, del narco muerto adentro, donde está en todos lados el, el narco metido, entonces en esa pasada el narco llega primero que el, que el Estado a cualquier lado a cualquier lado está llegando en Chile. O sea, y en Sudamérica. Llegan primero, hacen las fiesta de Navidad, ven el tema de, lo, de los puestos de la UEA, de la feria, te cuidan de otros vándalos, no sé qué cosa. Entonces... Claro, mira, no, está no, está no, llegando no. al centro de Santiago con negros, si eso es lo cuático. O sea, es cierto lo que tú decías, hace rato ya que los narcos tienen tomado ciertos territorios. Pero cuando ya llegan al centro de Santiago, una cuestión ya, yo creo que en términos de magnitud, un poco distinta. Además, yo nunca había visto este tipo de... No, yo tampoco. Yo no, es primera vez que veo esta, este, este tipo de contramanifestaciones violentas contra manifestantes. ¿Te acordé que hace unas cuantas semanas atrás también agarraron a mano algunos estudiantes? O sea, eh, entonces, bien, es, bien, es bien rara la situación. Yo encuentro que... que, que no, Mira, incluso salió el alcalde de, de Estación Central hablando de otra vez, tú caché que tienen más o menos cinco asesinatos por semana, desde, desde cinco, cinco asesinatos cada dos semanas, digo, en, en el último sí. tiempo, en, en De central. hecho, hace poco mataron a uno de los líderes, de los supuestos líderes sí. de estas de esta bandas, y mostraban ahí como el líder rival camina por la Alameda, como quien, así como, ah, voy a hacer no, un bien. trámite de pago la pistola pf, lo dispara, cruza la Alameda, desaparece. Es como... <risas> Sí, no, o sea, aquí hay que pasarles, vale eso, bueno, si es que eso es, ¿cachai? Pero tiene que estar el gobierno ahí metido, o sea, el, el, tiene que estar ahí para carabineros, ¿cachai? Yendo, no, no, yo no entiendo cómo, cómo es posible que esta cuestión se, se mantenga así. Me parece súper complicado. Aquí en mi barrio también sí. han matado a dos personas en el último tiempo, bueno, han matado dos personas, bueno, este barrio está más tranquilo que La Cresta, pues bueno. Yo vivo aquí en Mata Sur, en el barrio de Mata Sur en Santiago bueno. sí. o Se han matado a dos Pero personas. Pero es hace un tiempo igual ahí hay... Hay, hay como grupos igual. Yo, bueno, yo también viví ahí en ese barrio hace cuatro años. Que, yeah. Sí. A mí también acá en Puente me llama la atención que yo he visto, por ejemplo, muchos eh, funerales narco y bien resguardados por carabineros. O sea, la última vez fue hace como una semana, por Eis Aguirre. Iban, yo diría, cinco o seis eh, patrullas, más motos. Y, y la gente así vuelta loca, disparando eh, fuegos artificiales, eh, sentado en el techo de los autos. ¿Vieron, en relación a eso, vieron a los pagos, a un pago en particular que le lleva los cigarros a los camioneros? No, no, eso no lo vi. No, no, no, no, no, no, no. <risa> <risa> ahí, se, ahí se cumple la premisa. <risa> Qué terrible, o sea, voy a ver, voy a ver si la puedo encontrar para tirarla. A ver, déjenme un minuto. ¿Puedes rellenar, Angelito? No. Carabineros oh, dándole cigarros a los a lo, a los que estaban en, en, en paro. de sí, vos. No, yo no lo vi en realidad. Por con el último paro de carabineros, yo tenía como eh, baja las expectativas de cómo fuera a terminar. Me acordé mucho de lo que pasó la vez anterior cuando llegaron estas mujeres a bailar, ¿se acuerda? Sí, bueno. oh, la <ríe> ah, Sí, me acuerdo. <ríe> la Como que yo decía esta cuestión Una... para terminar. No sé cómo... <ríe> ya, la cajita que lo, rellen, lo rellene, por favor. Ya, si a escribé, ver. Si sí, estoy aquí tratando de leer. Respecto al tiroteo de makes, ¿los tiradores habrán tenido apoyo logístico de carabineros? habrán sido partícipes las armas robadas desde el ejército hace unas semanas, ah, mira, buen punto, las que aún no se sabe nada, y no se puede identificar porque están sin número de serie ni marcas. O sea, yo creo definitivamente que, que sí, que están apoyados por carabineros, aparte que yo, yo creo que los carabineros no tienen el conocimiento ni las competencias para abordar este tipo de grupos, no tienen la preparación, ¿cachai? No estamos hacia nosotros acá en Chile tampoco, entonces. Pero yo creo que igual un buen trabajo de inteligencia debería bastar, pues, weón. Bueno, pero no tenemos ni eso. Si acá. acá es que, es que claro. inteligencia son los buenos que hacen la operación de acá, pues, weón. Bueno, ¿Cachai? O sea, ese, ese es nuestro nivel. Lo bueno es que, que, que interceptaron WhatsApp, pues, weón. Bueno, ¿Cachai? O sea, <risa> ese es el nivel, pues, weón. ¿podemos bueno. ¿Qué, Oye, eso claro, interceptan La llamada para ver si les ponen el gorro. Pueden es un pantalla? ¿Cachai? ¿Ah? Sí. ¿Qué, es? ¿Qué estoy poniendo? No veo. Iba, iba. ¿Le doy play solamente? Ya, estamos ok. Bueno, lo que estoy haciendo es poner este momento donde Carabineros le lleva los cigarros. A ver si. Ah, ya. Mira. ¿Lo podemos ver acá? Tienes que compartir pantalla. Tú parece negro. ¿no? no, no, estamos ok sí. con eso, no te preocupes. Ahora lo que ah. lo único que pido, pido disculpas a la gente que nos escucha en Spotify, así que busque ese momento para que lo pueda ver en paralelo. Pero, pero ahí lo podemos segundos. relatar, lo podemos dar en detalle Pero un segundo que estoy casi listo, aquí va a transmitir ese, ese, este momentazo, yo lo dije no, una locura a ver qué pasa vamos a ver corre no, corre bueno, para la gente que nos está escuchando estamos tratando de reproducir el video donde el negro nos dice que los pacos le llevan los cigarros ahí a los camioneros si no le voy a poner, le voy a mostrar aquí en la pantalla, así con el celu aquí de frente, ¿no? Ya, ah, genial. Estamos listos casi, ya me dicen, por, por Dios nos habla y nos dice por interno que ya está casi. Vamos, vamos. Sí, pues así que, bueno, y haciendo um, alusión al comentario que hace, que hace Adolfo, eh, yo sí creo que tiene que ver también con el robo de armas que se registró hace un tiempo atrás en Carabineros. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo estaba segura de que todo eso estaba planificado? Que dudaba mucho de que fuera. Así como, ay, por error, alguien vino a buscar las armas y no nos dimos cuenta. No, ¿no? seguro. Sí, sí, no, eso ¿sabes? es muy raro. O sea, es muy impresentable la excusa. O sea, weón, de repente estamos aquí, weón, y se llevan las armas, pues, weón, no. Claro, vale. claro, así como, ya o sea, estamos. Listos para que hay gente Le, doy play. Le doy play ahora, un segundo. Vamos. A ver. ¿Está corriendo? ¿Sí? Sí, está corriendo. Hay un carabinero en moto. Para los que están en, en, en, en, en Spotify. Spot, carabineros en moto, está sacando su. De, de, la, de esas maletitas que tienen atrás en las motos. O en las masas motos, weón, bueno, que tienen estos locos. <risa> las medias motos, los carabineros. Y ahí está sacando. Sí, los, y, cigarro. y ahí se paró. Sí, dice que. Bueno, y le pasaba el cigarro, eso es todo. Puta, pero no, no vi que se lo pasara, vi ¿Ves, ves que sacó ah, cigarro. Porque, no? sale, porque, sale, porque tenéis que irte a otra ventana para verlo, parece. Bueno, nada que ah, hacer, no. pero... Ya, puta, verdad, me ha encantado ver a los carabineros dándole cigarro a los... A lo, a lo, a lo... Oye, pero búsquenlo, lo voy a dejar aquí en el grupo en el grupo interno de eso, nosotros, pero, despar... pero... No, pero me parece impresentable que sean el delirio de los camioneros. ¿Qué les pareció el paro de los camioneros? y está todo su vez del cabro chico decir no es que nosotros paramos porque le tiraron el ultimátum llegaron al acuerdo y dicen no no vamos a levantar a las cuatro a las cinco nosotros nos vamos claro no sé si vieron eso hacemos lo que queremos oh, me parece terrible también no, el pero los camioneros. Que ahora, que ahora ahora eh, eh, eh, estuve mirando un poco los camioneros son varias instancias mm -hmm. de camioneros o sea ustedes saben que hay varios gremios hay uno mega mega mega grande y se van desmembrando en gremios de, de en varios gremios hacia abajo ¿cachai? No, hay no, algunos con te puedo en esto. perdón Creo que los, los gremios más grandes no estuvieron metidos en esto. No, pues no estuvieron metidos no. los gremios más grandes. Son gremios más pequeños. Y yo vi una entrevista como de uno de los, eh, como de los, que la llevaba, no sé, de los dirigentes principales, donde decía que los, los gremios más pequeños y los camioneros más pequeños no tienen las mismas regalías que los camioneros más grandes por ejemplo, en el descuento del petróleo, por ejemplo, en una cantidad de, de como regalías con el tema de las guías, las guías de despacho, como con servicio puesto interno, él decía que ellos no tenían las mismas regalía. Yo siempre había pre entendido que si le daban a los camioneros era para todos ¿Para? los camioneros. Sí, sí pensado No, y no es para todos, según lo que este, este tipo contaba, que algunas... Eh, dependía de la cantidad de camiones que cada uno fuese tuviendo. O sea, teniendo, perdón, no tuviendo, teniendo. Entonces... Es bien particular también eso, es un mundo que yo no, enti que no entiendo, pero vi una de las entrevistas donde la aseguraba que era de esa manera. Puta, sé que deberíamos averiguar de igual bien, pero yo encuentro que ley pareja no es puta, pues bueno, para todos debería ser igual, o, o, ¿cómo le da y a los más grandes y a los más chicos no, weón. Bueno, que es una constante pero, ¿sí en que es este como la lógica de las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, a lo mejor es así. Sí, ahora particularmente me, me parece que, que eh, claro, o se aceptó el petitorio, no sé de cosas, se firmó... Eh, pero pero creo que hay, hay que darle prioridad al tema de los trenes, creo que se tiene que dar el apuro de ese tema, los camiones no pueden ser tan poderosos y no pueden estar parando el país cada vez que quieran ¿cachai? Bueno, los camionetos se van a poner con uñas y dientes bueno, a un plan estratégico de transporte de trenes estatal en Chile. Pues, bueno. O sea, no lo, van, no, no lo van a aceptar. No lo pues, bueno. o sea, no, no conocen, se conocen, no conocen y no lo quieren. Ellos, se tiene que hacer en contra de ellos, ¿cachai? Y efectivamente sí, yo... en contra de ellos, porque el poder que tienen es demasiado fuerte. Y yo no sé qué instancia eh, organizada quiere disminuir el poder que tiene respecto del país. Pues, bueno. O sea, no, no pueden. No, no, y, por pueden... Eso sí, y por eso siempre han problema también con la derecha, pues. O sea, siempre son, han sido ahí con su, su vínculo ha sido bien estrecho con la derecha. Oye, ten, tengo más cosas que contar acá ¿eh? y que no hemos hablado. No sé si vieron a la izquierda en la semana. ¿Qué les ha parecido que la tengan escondida? No la he visto. <risa> estás sin internet. Me parece, me parece <risa> se le contó el internet. <risa> que escondida a la pues ¿Qué más se le puede ir al gobierno? Güey? La tienen intervenida. No, pero salió, salió a decir que ella no había pensado en renunciar. Si le dejaron ocupar un poquito nomás las redes. Mm. Un poquito. Bueno, Salió... Le renunció parte del equipo, pues, weón, bueno, también. Entonces, sí. igual es como... No, o sea, yo creo que hay un, hay un descabezamiento allá adentro, weón. Bueno, está la caga. Está la caga. O sea, yo creo que van a... Están dejando que así solo con sus labores administrativa y su rol político, lo, se lo metieron por el lado, no. Porque no, no dio el ancho nomás, pues, weón. Bueno. No, no, no le dio nomás la, la, el útero, digamos, para... Pa, para manejar políticamente la, la situación del país, que es lo que tiene que hacer de alguna manera un ministro del en interior. Porque entonces, probablemente va a estar firmando papeles hasta que decida sacarlas. Pero eventualmente, yo creo que en un primer cambio de gabinete ya se va a ir. ¿cachar? Porque ya no, de, digamos que en estricto rigor no tenemos un ministro del interior. Eso es lo que pasa. A menos que pase vez. algo extrañamente particular, yo también creo lo mismo. Quiero similar a eso. Yo creo que la izquierda no le, va, no le va a dar el cuero para poder mantenerse un, más de un par de meses. Si es que hay cambio, cambio de ministerio, ahí podía salir. Pero la tienen en escondidísima. Ahora se transforma en Alf, ella. Sí. Yo creo que la van a... Yo creo que la van a enrocar. Yo creo que, Es que es que de todas maneras la van a meter así en el Ministerio de la Mujer. Tal vez la enroquen con alguien, caché, la pongan en otro ministerio. La enrocar con la Camila. Con Camila, como boceca. No. Yo ¿Sí? creo que no. Pero es que la Camila tiene espalda, pues Si tiene el PC detrás, tiene, tiene un par de blindados que la van a salir sí, a proteger. No, podéis es que así no, es no. políticamente sensible, po. Creo yo, por lo menos. Ya, pero pero ¿quién más tiene, tiene espaldas para estar en el ministerio, para estar en el puesto de, de Isquia? Yo, espalda, yo creo que po. Jackson, weón. O sea, no, no yo creo que. Weón, no sé, de verdad está difícil porque el gobierno no tiene mucha gente, po, weón. Es que de claro, de claro, pero es que. que de invitar a Daniel Hardware, weón. Al ministerio, pues. blindado, o sea, lo, pasa que el, el, lo que decíamos, yo decía la semana anterior, el, el ministerio tiene que estar, el, en ese puesto tiene que estar blindado. Tiene que tener un par de, de okay. ojos que salgan a ponerte la chapa al toque. Pero estar sin partido. En ese lugar, estar en la tierra de nada, estar en el limbo. Como decía okay. A mí lo que me gustaría es la Camila Vallejo en el interior y la Carol Cariola en la vocería. A mí me gustaría Carol Cariola. Ya, sí. a también sí me gusta. Bien, porque tienen como el mismo estilo con la Camila. Sí, bueno, y la carro se, se maneja es igual y que Además, pensamos que iba a ser súper bien coordinar bien si ese es el tema, yo creo que ellos, ellos son sí, familia como improbable pero eh, ¿qué es lo que me pasa a mí con la isquia? yo creo que si no la enrocan en un ministerio que tenga cero presencia onda como lo que hicieron en algún momento en el gobierno de Piñera con la Cecilia Pérez que la cambiaron de la vocería deporte. al ministerio del deporte ¿eh? Ponte todo, ¿cachai? Eh, porque se, da, se nota que la izquierda no lo está pasando bien, se nota la incomodidad cuando ella tiene que dar alguna declaración, porque no, está porque insegura no, con todo lo que ha pasado, y aparte no, que la deben no, dejar demasiado pauteada, entonces ella no, ni siquiera respirar por sí misma la deben dejar, ¿cachai? Yo no, sé, yo no sé si la tienen pauteada como tal, yo lo que creo que tienen, le la tienen, la tienen dicho lo que no puede hablar, no de lo que o tiene sea, que hablar, sino de lo que no decir, puede decir, por ejemplo, cuando se registraron estos saqueos en el supermercado de Talagante, creo que fue decir que no sí, tenía sí. antecedente sí. eso es como... No, es como no puede, cuando no tú no sepas algo, di esto, este es, tu, este es tu caballito de batalla. No, pero ¿sabes? aparte... Es como el, que repitió nomás. El encargado de la seguridad no puede decir que no di antecedentes, pues yo lo vi por es Twitter, que, yo lo vi por sí, Twitter... Pero es ya, a que lo que voy no, es que como no tiene, este, no tiene esta escuela... A ella le dicen lo que tiene que hacer, entonces ella no, no aplica criterio, ¿cachai? Por, por la situación, o sea, está caminando sobre arena movediza, entonces ante eso no va a hacer nada que no sea lo que ya le dijeron que tiene que hacer. Nada más es que ya por que por demostró por ser de etérea, pues, güey, así es que te cuentan Claro, claro. Se dice, o sea, ya sabe que en su concepto no le puede poner. Así, weón, no, pues, güey, no puede ser. Es una, no, oye, por, y una y es, buena de fondo también, pues, güey. Sí, pero además de eso es porque no tiene criubo, no tiene piño, no tiene familia, pues, güey. No pero además es desubicado, weón. O sea, no, sí. Pero, des... pero, pero podíse podí ser desubicado teniendo familia, pues loco. Sí, no, sí es verdad. Yo no sí, sé qué o... estaba pensando cuando Leisquia decidió irse al Ministerio del Interior. Yo creo que es un mal ministerio para ella y para cualquiera. ¿eh? Pero más para ella porque Leisquia había que cuidarla, weón, porque sí. era una presidenciable, weón. Porque era la, la puta presidenciable. Sí. había que cuidarla en ese sentido y no la cuidaron, weón. Ella no se cuidó sola porque hasta donde tengo entendido ella pidió el ministerio, ¿sabes? De alguna manera, yo creo que se fue en la megalómana, weón. De haber pensado, no, oh, si yo me la puedo con cualquier weón, y, y se encontró con el con el gobierno, pues, weón. Y gobernar es difícil, pues, weón. Es súper distinto hacerlo desde la vereda al frente, weón. Como técnica hablando sobre la pandemia, por ejemplo, ¿cachai? Oye, el, el tono dice: Isque es Siches era ideal por su trayectoria en el Ministerio de Salud. No tiene cuero de chancho. En el interior debió haber alguien más duro y cuero de chancho, algún viejo estandarte. Sí, yo estoy de acuerdo con todo, o sea, es que, pues, ¿sabéis qué pasa? Que en realidad cuco, el era complicado, güey, o sea, para que andamos con güey, gobernar este país el día es una güey muy difícil, sí, el gobierno, como el Ministerio del Interior, como el brazo ejecutivo del gobierno, es, es como muy complicado de asumir, ¿cachai? Yo creo que cualquier persona que haya metido, se haya metido en ese, en ese ministerio va a tener problemas, el problema con Liz Kiasich es que se meten problemas solas, ese es el problema, Fíjate que de, de todos los problemas que tuvo durante el primer mes fueron básicamente de gestión de ella misma, sola, sin ni siquiera necesidad de una oposición para el pico que le estuviera diciendo cosas, ¿cachai? Porque la, la oposición te va a portillar, tenía un país ingobernable, tenía un montón de problemas, güey. Y el problema que no podéis tener es básicamente el error no forzado, güey. ¿Cachai? Entonces, Dios un muestra una impericia política enorme, de una tontería incluso, diría uno. Que, que a, mí, a mí me llama la atención, porque además yo creo que la, el, la coalición de gobierno tendría que haberle cuidado más, ¿cachai? Ya haberle bajado los humos un poco, oye, bueno, está bien, lo hiciste bien y todo, pero no podéis pues, ser sí ministro del interior, pues, bueno, no se ubicate, pues, bueno, ¿cachai? Y luego, uno de los cuatro ministerios políticamente menos importantes, pero visibles, como por ejemplo, puede ser salud o el Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Eh, hubiera brillado probablemente en el Ministerio de la Mujer, izquierda, ¿cachai? Anda, porque en el fondo podéis decir cualquier cosa, no un ministerio, digamos, que esté. En constante relación con el resto del país político, entre comillas, ¿cachai? Y tratando de hacer y de articular políticamente lo que el gobierno quiere, ¿cachai? Entonces, yo, yo creo que hay un, un error de diseño importante, güey. Pero yo creo que hablo un poco de que tampoco eh, valga la redundancia. Este gobierno sabe muy bien para dónde va la migra. Yo creo que, pero, pero quiero ser claro en esto, yo no creo que sea un asunto del gobierno. Yo creo que cualquier güey que hubiera puesto en el poder, hubiera tenido un problema similar, ¿cachai? No, sí, claro. Estamos, estamos, estamos haciendo una constitución nueva, bueno, tenemos una debilidad institucional del portumbuque, ¿cachai? Onda, nadie confía en las instituciones, tenemos la cagada, en este minuto estamos en una crisis, que además esto yo creo que solo se va a agudizar durante el tiempo que, que queda, ¿cachai? Y después vamos a ver qué mierda pasa con el plebiscito de salida de la, de la constituyente, ¿cachai? Porque no sabemos todavía si va a ganar y además... En mi opinión, eh, una, si gana con un 60% es una derrota, ¿me entendió? O sea, hay un coche que no. Es, es, es complicado el asunto. ¿Cachai? O sea, ojalá que si queremos una institucionalidad más fuerte eh, esta cuestión el, el, digamos la prueba tiene que triunfar con una mayoría más o menos importante y el problema es que no va a triunfar si es que no nos presentan una carta magna que sea relativamente del gusto digamos de todos nosotros ¿cachai? Oye, bueno, yo, yo tengo una duda, no comparto la última reflexión y básicamente porque la gente no va a leer la constituyente, no va a leer el, el, el, el, el bozo, no lo va a hacer entonces no, no. Es, que, no es que sea de nuestro agrado no es lo que nos van a vender los medios que ellos tienen. Eso eso no lo, hay, no lo podemos olvidar. No tiene que ver con que nos guste o no oye el Mira, yo en eso tengo un, estoy de acuerdo contigo, pero tengo un, un, yo creo que... Mira, el otro día escuchaba a Alberto Mayor, cuando decía, mira, si el primer artículo de la Constitución... El sí, lo primer, vi, lo vi. No, ...no le gusta al 90% del país, estamos cagados. no es Sí, decir, seguro. Porque es verdad, nadie va a leer la Constitución completa, pero probablemente sí van a leer el primer artículo, ¿cachai? Sí, seguro, pero pero pero los medios no está haciendo cagar ya sin saber qué es lo que viene, los medios, y bueno, van a ponerlo oye, en todos lados. Oye, los medios, independientemente de los medios, la prueba ganó con un 80%, entonces tampoco es como decir, los medios tienen poder, es cierto pero no tienen todo el poder. Además, hay otra cosa importante, esta votación es, es universal y es obligatoria. Ya hay sí. estas cosas acá que no se están yo creo de verdad que los medios tienen harto poder, pero tienen poder solo cuando son capaces de sintonizar con algo de lo que está ocurriendo en, el, en la calle ¿me entendí? porque cuando eso no ocurre y tratan de imponer un discurso, no les funciona ¿cachai? no les funcionó con el, con el, el rechazo weón, ¿cachai? Si, si hubiese sido por los medios, weón, de hecho tiraron hasta encuestas donde salía ganador del rechazo claro, pero, pero lo que pasa es que ahí habíamos dos millones de personas en la calle había una particularidad también con eso ¿cachai? Claro, y el bueno, universo votantes bueno, fue, fue menor también. el Oye, tengo dos cosas que esperen, un segundo, un segundo, ya nos queda poquito. Cecilia Pérez sale de uno de lo, del gobierno, después se va a la presidencia de una fundación, por lo que entiendo, y ahora entra a la, a la sociedad anónima Azul Azul como una de las directoras Oye, sí. <risas> se fue para allá porque no tiene contacto, porque no tiene red, porque no le están pagando favores. ¿Cachai? Entonces se fue con eh, todo el cuento. Eh, no, la le, no la contrataron en ningún matinal. Y iban a contratar en Canal 9, también estuvo sonando fuerte, en el Mega. Sí, pero no. Que... No, no. ¿Dónde sí, claro. se fue la Carla Rubilar? ¿A qué canal? ¿A televisión? La, a la ah, no, eso no lo vi. No vi dónde estaba ¿Más vieja? Ahí. ¿Está en un matinal? Pues sí. ¿La Carla Rubilar? Sí, pues. voy a buscar. Lo voy a buscar. Ya bueno, entonces si se va para allá y va a asumir ahora como en el, en el fútbol, eh, del, en el directorio Azul Azul, que viene bien bien eh, venido a menos también Azul Azul con esa pasada en, en la sociedad anónima que controla a la Universidad de Chile. Bueno, es importante, ¿cuál es el problema de eso con negro? Yo creo que eso es lo que, lo, lo, lo que hay que... No, como... primero que la, que, la, que la hinchada no la quiere, lo que pasa es que igual, o sea, voy a meterme, en, no, no es para ahora, pero, pero la Universidad de Chile tiene una particularidad, primero que el nombre lo arriendan, entre comillas, a la Universidad de Chile, entonces, hay una instancia que la Universidad de Chile se los puede quitar o no quitar en algún minuto de la vida, como la, la casa de la Universidad de Chile, porque es Azul Azul la que controla todo el desarrollo de la Chile. Entonces, la, la barra no tiene mayor injerencia porque no tiene poder de edición ni veto en el desarrollo de la, de la normativa y no tiene gente, como a los hinchas, no tienen gente sentado en el sillón de, de azul azul. Entonces... Sí. No por podemos... está pasando en otro problema, neto que el problema es cómo salen de, lo, de los organismos estatales a organismos privados. Oh, bueno. O sea, esa, esa, esa puerta giratoria, entre comillas, que hay entre el Estado y la, y la grande empresa, bueno, una weá que hay un cáncer, pues, bueno. No puede ser a mí, pero, pero bueno, que podáis darte vuelta desde puertos importantes estatales a puertos, a puertos importantes en la empresa privada, eh, me parece muy complicado. Recuerda que además tuvimos varios, eh, varias personas ligadas a la concertación, por ejemplo, en, en directorios de universidad, en directorios de, de AFP, ¿cachai? en directorios de ISAPRE, eh, yo, yo no te pregunto, por al final, eh, weón, ¿cómo, ¿cómo tú puedes separar la baja del trigo acá? O sea, ¿cómo vaya a tener estos weones legislando cosas que probablemente limiten el poder de estas instituciones, no, no instituciones, de estas empresas, ¿cachai? O sea, no se puede. Entonces, el, el tema es el tema un poco más de fondo. ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que en este país, weón, de un ministerio, vos podáis salir e, e irte a una empresa privada a trabajar? Pues, weón, esas son cosas que tienen que estar, ojalá, en la como local. lo hizo Alamán, porque ni siquiera terminaba su periodo y se fue al extranjero como secretario de un... A o sea, Claro. O sea, no, y, y era una y todo negociado de antes. Y era una tremenda oportunidad para Chile, dijeron los, los Piñeras. No, bueno. entonces, <risa> antes dejó el agua abandonada y nos dejó con el cacho del norte. <risa> <exterior>. <risa> sí, sí claro. bueno, que lo ponen bueno balsa, güey. Uy, hay que ir a solucionar. Ah, no, yo tengo otra pega. Lo siento, eh, no puedo. Eh, deje, deje al Junior. Mira. El... Oye, no sé si vieron en la semana que, que canal La Red, que es como nuestro canal de todos los chilenos, o sea, me, me parece impresentable que TVN, eh, que TVN porque el canal nacional no esté sacando reportaje permanente ni apuntado a la cultura. La Red es el canal de todos los chilenos y no se ve en todo Chile, que es lo peor. Solo por internet. Oye... No sé si vieron el reportaje, salió con ¿Quién quemó el metro? ¿Vieron el reportaje? ¿O algo? El... Vi, no, vi, no. no lo vi en sí, ¿eh? No lo vi en pero vi una, una imágenes... Así, ¿quién ¿no? quemó el metro el Cobalo? Puta, no sé, weón. Viendo el reportaje, weón, ahí, hay, harto, hay harta hueá oscura. Carabinero metido negro, incluso, weón. Oye, ¿viste esa imagen ah, de, donde eh, entra carabinero y se empieza a incendiar la hueá y salen? Sí, Y, y se la... salen y humito, ¿Pero weón. Es que eso es como... De wow. conocimiento en general, desde siempre, desde que empezó el tema de la revuelta, sí. se dijo que estaban los pacos en las quemas, porque es como imposible que una sola persona, por ejemplo, que han sido casos de acusaciones, que una sola persona queme el metro, o sea, un metro completo, ¿cachai? Es, es imposible. No, es que, o sea, y aparte el cine acelerante, no estaba todo concertado. Claro. Bueno, después del informe, acuérdate del informe que dio, que dio Piñera, estaban los K-Pop, estaban los venezolanos, estaban los comunistas, están todos metidos. Claro. Y después no, vi, después no había nadie, nunca hubo nadie, nunca existió. Yo estuve en la calle con los barras y los barras no estaban concertados. Pero en esta pasada, Angelito, ¿quién quemó el metro? Yo creo que los Pacos, siempre lo he pensado. Siempre he creído que son los Pacos. <risa> ¿Qué fueron? ¿Y el cubador, decís, ¿Quién quemó el metro? Puta, yo de verdad que, igual que Angelito, yo, yo tengo. Es que, puta, es que, ¿sabes qué me pasa? Que ten, le tengo, tengo una mala con la institución de Catarinero en este minuto que me hace pensar irracionalmente y en echarle la culpa de todo, weón, ¿cachai? En una de esas no fueron los pacos, weón, pero es que las imágenes que mostraron en el, en el, en el reportaje de la red, weón, donde, donde aparecen efectivamente y, y capitanes porque mostraron las estrellitas, ¿cachai? estrellitas, tres estrellitas. Claro, sí, además saben quiénes son, ¿cachai? Que estaban ahí, weón, que salen y se empieza a ahumar la weá, ¿cachai? O sea, pucha, frente, frente a ese tipo de cosas, cada claro, uno no sabe bien qué diablos pasó, pero de que hay algo extraño acá con carabineros, eh, eh, eso es innegable, ¿cachai? Eh, y si, si, si, sí. carabineros puede haber coordinado la acción, a lo mejor hubo más gente metida, no sé, pero de que carabineros tiene alguna, alguna weá extraña acá, eh, yo creo que, que es así, o sea, eh, las imágenes están ahí. Por lo menos uno dice, bueno, ya, esto da como una sospecha, tratando de ser, digamos, lo más neutro posible, ¿cachai? Porque yo igual que Angelito, yo digo, sí, bueno, esos locos que quemaron el metro, ¿cachai? Pero, puta, uno, uno trata de ser más objetivo, ¿cachai? Mirar los datos y de todas maneras, ¿sabes? así mirándolo muy fríamente, cabeza fría, incluso siendo fan de los pacos bueno, las imágenes son muy cuáticas, weón. Pues, bueno. ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿cómo es? Ese es el tema, uno trata de entender y de comprender y de hacerse la idea de que, pucha, que es una institución que está creada, que nos cuida, eh, que siempre está velando en el fondo, por, desde chico nos enseña que Carabineros como que vela por nuestro sueño, etc. Pero como han sucedido todas las cosas, o sea, desde toda la, toda la plata que se han robado, todas las cosas que han hecho, por ejemplo, cuando estalló la revuelta, todas las personas que dejaron eh, lesionadas... Eh, personas que han sido inculpadas falsamente para encubrir acciones de carabineros. O sea, sí. es como lo que dices tú, Yerco, es como que adentro de carabineros hay un elefante rosado al cual todos ven, pero del que nadie habla, ¿cachai? Claro. Es como... Oye, eh, hubo siete, siete, creo que son siete estaciones completamente quemadas, 18 parcialmente quemadas, 93 estaciones con múltiples daños y 18 sin destrozos de toda la red. Es como, ese es como el número. Ahora, eh, yo creo que igual que ustedes, no, es imposible con las imágenes eh, no culparlo. De, además de eso, de todas estas imágenes de celular que salieron en el minuto, pero además de eso, muchas personas, varios abogados... Bueno, eh, Mariano Rendón, que es un abogado menos conocido, ahora eh, tiró querella contra canadieros de Chile para hacer la investigación completa por la del metro, pero en particular hay muchas... Eh, Personas que han pedido por ley de transparencia las imágenes al metro, que es una empresa estatal, y no las han soltado. No, o sea. las tienen todas tomadas de capturadas, no las quieren mostrar. Entonces yo supongo que lo que están haciendo es que como que pase agua bajo el puente para que pasen varios años para soltar ese proceso. ¿verdad? Claro, claro. Pero es un porque en el fondo, ¿por qué no las sueltan, pues, weón? Puta, ¿tienen algo que ver? ¿cachai? Por protocolo interno. Ah, típico cuando no te quieren pasar las cosas por protocolo interno, no se puede. <risa> No, no se tú, puede. Tú sabes, tú, sabes tú, que sabes que tú sabes que eso es mentira. Se parte en la carpeta investigativa. el escrito sabe que eso es mentira. Bo. Yo te la quiero pasar, tal por cual, no, si me caí mal. No, dile que por protocolo interno. No, tiene que hacer, tiene que mandarle un correo a Colombia. Claro. Después de y después de la tiene que tener la autorización de un juez. Sí, oye, eh, dentro del de tema que el angelito mencionaba, los robos de los pacos, la poca credibilidad de la, la institución, la cantidad de problemas con, con el 18 de octubre, la, el tema de los derechos humanos, no, no sé si bien esta semana, que también salió la noticia de otro desfalco más grande que el anterior, tal vez en Canario, que está por comprobarse que es el tema con las casas, con la vivienda. ¿Casa? Sí, ¿Sí? con las casas, güey, o sea, esto suma y sigue, weón. Suma y sigue. Sí. ¿no? O sea, es como... y, oye, y hay que sumar también todas las denuncias de abuso sexual que hay de parte de carabineros. Que eso también no es menor. O sea... Es bien particular también esa, esa pasada... Bueno, con, con, eh, hay algunos casos como de violencia como con la, las mujeres, pero también con los de bajo rango. que lo hacen claro. cagazos, instituciones. Bien, es bien llamativo eso. Oye, dos cosas. Primero... Eh, nos dejan, de lo público a lo privado, Andrés Chadwick es nombrado como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. De la San Sebastián. Sí, pues, sí. A mí y... me consiguen los, los ministros de Villera en mis pegas, güey. En la guay está <risa> no, en la San Sebastián está... <risa> Oye, y otro amigo de Valparaíso me dice que me faltan improperios. Lo que pasa es que la otra vez me dijo que nosotros decíamos mucho carabato a veces. Así que un saludo, ah, chavo Sí. Sí, un saludo, Chago, que estés bien ahí a Mil Tambores, Valparaíso, el director del carnaval más importante de Chile. Oye. No, le no de lenguaje entonces. Sí vamos. Sí, vamos, eh, vamos a imprimir a a a nuestro lenguaje. No sé es que Santiago Aguilar no dice carabato, eso es lo particular. Nada, no, mentira. <risa> no mentira. Oye. No, yo creo que se puede se puede insultar de manera más elegante utilizando el castellano como corresponde bueno, es verdad así que bueno, vamos, pues yo voy a hacer un esfuerzo por hablar sin garabato en este en este programa bueno es que a veces igual los garabatos son, son lo que uno quiere decir pues están ahí porque son lo que calzan la no le voy a decir otro tipo de, de palabra pues. igual yo me me... Un garabato voy a poner 500 pesos en una, en una cosita que tengo ahí con moneda y los voy a... Pero vamos a la alcancía de la revuelta y vamos no, colocando cada vez que digamos uno en el caso. Exactamente. Sí. Después lo donamos a, a Fundación Niño y Patria. Oye, está decir, yo estaba pensando lo mismo. Yo quería decir el mismo chiste. Me lo quitaste, quería decir el mismo chiste. Estaba esperando que me iba a hablar para que yo sigo el mismo chiste. Ay, qué chistes Oye, estamos terminando la revuelta, tenemos que hacer dos agradecimientos a nuestros amigos de, uh, de Aurea Ediciones Chile síganlo en las redes, tenemos libros, no los tengo acá más en este minuto, pero con los chicos de Aurea tenemos muchos libros, que tenemos que hacer un concurso ahí que el Angelito dejó de lado ¿Yo? ¿Qué concurso? Que... Tenemos que premiar a alguien de los que comentó en, la, en uno de los capítulos que... ¿No? Ah, mira Y eh, anótalo por favor en tu... no lo vamos a tu... hacer ahora? No, no lo vamos a hacer ahora Ya para la otra, para la otra me comprometo. no, bueno, vamos a hacerlo con los que tenemos con los que tuvimos antes eso es lo primero ya. que tenemos que hacer. Y en el siguiente capítulo vamos a hacer otro, otro librito en el capítulo. Y a los chiquillos de Apícola Longcake, que yo podría tenerlo por ahí. El propolio, Un propolio. Claudio, a la Yeri, siempre el cariño. que para la gargantita. Yo tengo que dejar las cositas a los chiquillos, así que por ahí, por ahí nos vamos a ver. Oye, y yo tengo, solo creo que me queda uno de los temas que no hemos, que lo desarrollamos un poquito ahí en la conversa no tan acabado, que tenía que ver con esta eh, con este gobierno más inestable. ¿El PC con el Frente Amplio va a poder gobernar? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos va a dar estabilidad en algún minuto? A ver, yo creo que el país nos estabilidad, estabilidades, hueón, pero no tiene que ver con las coaliciones políticas, tiene que ver con el momento institucional en el que estamos. Yo creo que ni la UDI, ni RN, ni el PS, ni la DC, no, no tenemos nada que, no, que no, de alguna manera nos asegure cierta institucionalidad funcional. Eh, van a estar gobernando sin, sin control de la agenda, negro, eso es lo que va a pasar. Y yo creo que eso va, eh, pasaría con cualquier coalición gobernante. Lo veo difícil que eso pueda cambiar porque estamos en un momento que es muy complicado. Está salado, está salado el tema de la gobernabilidad del país, está muy salada está ahí, y está muy detonada la violencia, está brígida, no, no solo el portonazo, sino esta cosa de la cantidad de pistolas que están dando vuelta, el poco control que hay. Eh, yo he escuchado aquí, la, más en la pobla, los amigos, las pistolas son muy fáciles de conseguir, no son caras, sí. están en la orden del día, ¿cachai? las palas no están marcadas, los pacos se les pierden las pistolas, los milicos entregan armas, o sea, una locura, loco, entran armas porque hay como, no sé, 200 pasos fronterizos que no están regulados. Eh, imagínate, que, eh, imagínate lo que pasaba en el norte, que la gente entraba permanentemente por, por ahí, eh, porque el paso era en el día, vos. en el día había control migratorio, no sé, de las seis de la, la de la mañana a las, 8 de la, a las 6 de la tarde, y después tierra de nadie, el que quiera entra, el que quiera pasa, vamos, vamos, vamos, vamos. Entonces, entran armas por todos lados, están llegando cargamentos, las pistolas están sí. en todos lados, están no, la narco violencia no, Oye, se, en los colegios barros borgoños se, se enojaron y quemaron una micro, ¿cachai? Oye, sí. O sea, ¿qué está pasando, weón? O sea, eh, bueno, hay, yo creo que deberíamos hablar más largo y tendido sobre ese tema del, de los colegios en particular y la educación y todo el modelo progre que hemos, que hemos tenido estos últimos 30 años que me parece horrible. Sí. Eh, y estas son las consecuencias de esa, weón, de, de darle, darle, darle a los programas de educación para la vida, weón, de, de convivencia escolar, weón. Y dejar de ser disciplinados con los alumnos, weón, dejar de enseñarles a leer y a hacer cálculos matemáticos, weón, y aprender cosas que corresponden, weón, En nuestros tiempos, weón, no, o sea, cualquier cosita, weón, te amonestaban, weón, incluso te podían estrechar del colegio, weón, y ahora que más hay una micro y no pasa nada, weón. ¿Cachai? Es súper heavy la cuestión. Porque además de eso no hay inteligencia, no sabéis quién fue, vos sabéis que es posiblemente que fueron los del colegio, pero no sabéis si son ellos, salen con número de errores blancos. Se lo adjudican, está... de hecho, se lo adjudicaron ellos, pero puta, uno, uno tampoco, ¿cachai? Bien, exactamente, o sea, quiénes son, ¿Qué, qué, porque el, el nivel de, de criminalidad, porque eso es criminalidad, y a esta altura no pudiste quemar una migra y no, no ser un criminal, pues bueno, ¿cachai? Ay. Sí, ahora, sí, bueno, es legítima, no es una legítima protesta bueno, sí, lo, lo que pasa es que ahí caemos en otro, en otro de los grandes temas porque nuestra inteligencia es mala es pésima, no le creía a los pagos si su inteligencia es de Whatsapp o sea, olvídate, pues, tampoco tenía una, una línea investigativa interesante ah mira, sí. previo a esto, eh, hablamos un poquito tú y yo, Jerko, en, en el ejército de ahí venía en el avión, y hablamos un poquito de las barras bravas, ¿sí? de, este, de este vínculo entre barras de, de, estamos hablando un poquito de las barras y yo... Te, al final no alcancé este comentario, pero una de las cosas que pasa en Chile es la ley anti-violencia. A ti te, pasan, te pillan haciendo algo de violencia en, la, en el papel y no te dejan entrar por uno, dos, seis meses, por dos, por tres, por cuatro, hasta cinco años. ¿Cachai? Eso pasa eso ya se hace, que la ley está yo segura hace varios años que está instaurada por lo menos diez años en Chile. No ha funcionado, pero además de eso, el pago es el que dice sin pruebas, igual que antes, porque el loco es eh, juez de fe, que te vio a ti yerco tirando palo, ¿cachai? Entonces, en esa pasada, eh, yo, vi, yo he visto caer a varios compas o conocidos de la barra que no están haciendo, los pillan a la salida y le meten ley de antiviolencia. Mm. ¿Cachai? Y, y, y tres años. Y tres años. ¿no? Y claro, años yo, ¿no sería si uno confía en Carabineros? El problema, porque está bien que hayan jueces de fe y Carabineros efectivamente debería hacerlo, el problema es que uno no confía en ellos. Pues, bueno. Claro. Hoy Eso... el chavo nos dice que, a ver si lo ponemos en pantalla lo último. Mira, mira los comentarios que nos tienen. Lo primero dice: el Chaco dice la inestabilidad no la pone el Frente Amplio y el PC, es la derecha y sus amigos narcos. Eso lo no dice el Chaco en esa pasada. Yo creo que también tiene mucho que ver, pero el PC y el Frente Amplio no dan estabilidad. Pueden no poner la inestabilidad, pero no dan estabilidad hoy día, porque están peleando entre ellos. Y la licha, María Luisa Álvarez, también nos deja un comentario, Yerco Pablo, para ti particularmente, que dice: Yerco Pablo. Quedrás al debe con los 500. Ja, ja, ja. ja. La palabra, weón, y tú son uno solo. Mira, Podemos articular eso. Oye, no sé cuántas lucas va a tener que poner el yerco ahí en su carrito. Pero juntémoslo tal vez para pa un, asado, un asado revuelta que hagamos en algún minuto. Podrías empezar a ponerlo los hierco, Pablo. Y a lo mejor pagáis todo el asado tú directo. Ya, no voy a tratar de no decir ganabatos, cabrón. Voy a tratar, no, pero es verdad lo que estoy diciendo. Voy a tratar de, de no decir garabatos en esta instancia. El, el, el chavo dice 15 hueón en tres líneas. No sé si fuimos los dos de ser hueón. Yo no sé si dije hueón, no sé. Voy a empezar a, también a, a, a, a, normarme, a normarme. No sé sí, si la no, angelita dice no, garabato. Sí. No, el angelito. No, el angelito, no. No, no angelito, es muy bien portada. Es muy bien portada. Hoy... Eh, eh, ya, bueno, estamos cerrando la revuelta hoy día y llevamos casi una hora conversando un poquito de política. Recuerden que esto va a quedar en Spotify, también lo tenemos en el YouTube. Eh, Ayúdennos a difundir, pásenlo, comentenlo, compártenlo, siempre todo eso son bienvenidos. Dentro de eso, lo último, ¿quién tiene el premio Care de Palta? Según ustedes, ¿tenemos algún nominado? Yo tengo dos nominados aquí en la sacar Los Paco, que el premio Care de Palta, conversando con los locos. Cachavi, conversando con los amigos ahí como de, de la violencia de May, y los locos de May, por pues los, los, los, los la narcodelincuencia la narco que está en May, que sale a disparar balazos, no solo ahora, sino en, en, en escenas anteriores. Para mí, esos dos tienen hoy día nominación al cara No sé si tienen, tienen algún otro o alguna otra. Sí, yo tengo los de May. Muy caradora. Sí, yo también voto por ellos. No, yo no tengo a nadie, pero, pero voto por No, ellos. y aparte que con su rollo ese de, de estar gritando consignas como de, como de grupos militares, paramilitares, no sé. Lo encontré muy... Una absurdo. locura, una locura sí. los demás. Sí, yo creo también que ganan el premio Garepalta, no pueden ser tan caraduras salir a disparar, loco, así porque, no. porque la ola. No, y su gusto, su gusto Santiago Negro, susto, yo encuentro que está, está muy terrible esta cuestión. Aparte de hay, hay una persona está en riesgo vital, o sea, de una que está ¿Te ve la Victoria? Creo que es la sí, compañera. La sí. sí, le pegaron un balazo ahí en la cabeza. Tenía una, una de Puente alto una de radio, de una radio acá de Puente Alto también. ¿De la Radio 7? Todo con un hombro baleado. Radio 7. Sí, Radio 7. ¿no balearon a, lo, a los que estaban haciendo el periodismo popular. Claro. Claro. No, pero es que la particularidad de es que el otro no puede estar en las marchas. Menos en los momentos de violencia, los otros no pueden estar. No existe ese tipo de prensa. Sí. ¿Cachai? No están, no están. Tal vez Rafa Cabada se puede meter que uno de los connotados y heridos en la ola. Yo lo vi en dignidad varias veces, pero los ya. demás no pueden ni siquiera aparecer con un micrófono no, así ni de cerca. Sí. No, usted, 10 segundos. no, se los pitean, le roban todo. Ahora, solo eso de no alcance, eh, también había un perrito baleado. Oh. Y también la gente de, de la Radio 7 en Puente Alto tienen El año pasado estaban transmitiendo en vivo Cuando estaban dejando comida a La gente como de situación de calle Y los cocotean, los asaltan acá en Puente Alto En la pasada, les quitan las cosas, el teléfono Así en la pasada lo yendo, Todo mal Oye, ¿y tienen alguna recomendación? ¿Han visto algo? ¿Han estado mirando alguna serie? ¿Alguna peli? Oh, yo estoy en la pasta con el ring Ney no, no tengo No tengo <risa> Oye, ¿tú, Angelito, tenías alguna recomendación? Yo, yo sé que yo no estoy viendo tele, no estoy nada, pero sí les quiero hacer una invitación que no, no tiene que ver con, con nada de temas religiosos ni nada, pero quiero invitarlos a que visiten el museo que está a un costado de la iglesia de San Francisco, Ajá. que es una, un, un grato descubrimiento, porque debo reconocer que yo no sabía que esa iglesia fue construida en el 1600. Y que todavía está ahí en pie, o sea, ha sido que testigo me, de toda nuestra que historia. Quemémoslo, quemémoslo. Lo que no, lo, lo, lo, lo encuentro así, pero increíble, de verdad. Oye, ¿y tú fuiste al museo? ¿Viste, viste esas cosas macabras que tienen, esas imágenes es que con religión? Sí, religiosas, por eso les digo, no es una invitación cristiana, sino que es una invitación como a ver la historia y cómo sucedieron las cosas, porque eh, la construcción de esa iglesia igual tiene una historia bien particular, entonces... ¿Cuál es? Yo, pero, pero, disculpa, ¿cuál es? la que está ahí en San Francisco, San Francisco con la Alameda Ah, a al un costado la calle, claro dónde está la calle ¿dónde parece que es esa calle? ¿En costado? Está? Está? Está? hay como una puerta chiquitita y ahí tú entras al museo, igual el museo, el museo, museo funciona es no, no sé, jueves, viernes, sábado y, y es bien accesible la entrada, así es que para que vayan, porque hay cosas bien, bien interesantes, por ejemplo, hay, hay una una estatua que fue construida por indígenas donadas desde, desde Guatemala, si es que no me falla la memoria, y en la espalda tiene un, un, como una puertecita que tú la abres, y adentro tenía algo. Entonces ahí están como las investigaciones, a ver qué es lo que tenía, qué es lo que se guardaba en el fondo dentro de esa, de esa imagen. Es bien interesante todas las cosas que hay ahí. Por eso la invitación parte más como desde la historia, más que por el lado cristiano. Bueno, oye... Y, Sí, sé que se me ocurrió algo del punto de vista patrimonial como a recomendar. Tomando en eh, cuenta que ahora viene el día del patrimonio, o se, se o acerca. Más. Sí, pero esto es como patrimonio de, de la gente que íbamos a los Juegos Diana cuando éramos chicos. Oh, eh, sí. Los Juegos Diana, al ladito, que era parte de los Juegos Diana cuando yo era chico, pero ya no, hay un restaurante que se llama La Diana. Uh -huh. Y ese restaurante vende, bueno, comida de autor, no, no es popular, es medio, medio cuicón, pero tiene eh, algo que es bien bonito, que tiene todos los juegos que habían en la época. Eh, que están entre comillas malos pero los tienen como parte del, de, la, de la decoración entonces cuando yo voy para allá veo, oye mira, yo en esta jugado jugaba cuando era chico bueno. es, es bonito weá, es precioso, yo, me, me encanta bueno, la comida es bien rica también y puedes almorzar mirando la iglesia los sacramentinos, que es una maravilla dentro de lo sí. que hay en, Chile, en Santiago weá. así creo que, que, que te no, nos quedan la mañana más o menos, yo creo que consumo por persona 20 lucas, más o menos o sea, entre el plato y un copete eso más bueno, de... Oye, mejor pasamos al baño ¿Puedo pasar al baño y miro ahí de pasar o más? No, <risa> es, sí, depende de lo que quieras hacer Oye, pero la comida es rica ¿eh? Tienen buena... pero Mejor invítame, avísame cuando tú vayas a comer Y yo paso ahí de pasadita Mira, <risa> de <risa> Sí, de buena onda, ¿para qué vos? Es bonito, sí, bonito. es bonito, es, es súper bonito, bonito. Y para, los que, para los que puedan y quieran Es un buen paseo, de repente pucha, Va para ir a, a conocer Es bien sí, bonito, y buena carta tenemos quién ganó, los traficantes de May, los narcotraficantes de May, ellos ganan hoy día nuestro premio Carepalta, y en paralelo, yo hago la última recomendación de la noche, que recomendé música el otro día, voy a recomendar un poquito más de música, que es F SFDK, uno de españoles, raperos, llevan 25 años cantando, eh, muy bueno, muy españolizado, sí, pero muy bueno su rap, muy, muy, muy bueno lo que hacen, son dos, Acción Sánchez con El Satu, y nada, se los recomiendo todo el rato, que son siempre fuertes de conciencia. y no todos no, Estamos todos rap. vez por... pasada también a cancerbero Vero. estamos puro rap. Después podemos recomendar otras cosas. Bueno. Eh, Oye, en el Facebook hay alguien que quiere recomendar unas películas de Netflix. Ah, oye, a mí el, el Tulo me lo recomendó en la semana también esto. Dice, yo quiero recomendar unas películas de Netflix. Trilogía del Bastán. Bas serie policial española que mezcla crímenes con la mitología vasca. Brujería. Muy bien hechas y cautivantes. Aníbal Lecter da su aprobación. ¡Listo! <risa> <risa> Buenísimo, ya. En, pero en español, entonces. En español, españolizado, en coño. Pero es que lo ha matado. Pero es Enhorabuena, los almanos. Oye, Saludos al Fox que está acá en la oreja. Muchas gracias por todo. Yerko Pablo, un abrazo, un beso, Angelito. Eh, nos vemos la otra semana. Muchas gracias a todos los que escucharon. Esto queda en Netflix, pero queda en Spotify y en YouTube. <risa> <risa> <risa> chau, chau. Algún día, algún día, algún día. Netflix, la revuelta, la, la serie. ¿Cómo, Yerko? Netflix está de capa caída, por negro. Están bajando sí. las acciones. Se sí, le fueron 200, pero se le fueron 20.0, 200 personas nomás y tienen como 40 millones de locos. Sí, por eso bajaron por 20.0 personas ya, pero bueno. Podemos pero igual está fome Netflix ahora. Hoy hablaste como una isquia, bien aguda. <risa> <risa> ¡Cabros! Le voy a hacer una isquia. Chao, <risa> <risa> chao, chicos. Que te vaya bien. chao, chao a todos.